Derechito al vicio nos encontramos en la Sala Lugones de la Avenida Corrientes, donde nos encontramos con los productores de la película Río Turbio. Una película realizada por Tatiana Masu González, que va a estar proyectándose. ¿Qué día se va a estar proyectando? A partir del jueves 29 hasta el domingo van a ser funciones en la Sala Lugones a las 21 horas y después del domingo de lunes a miércoles, al miércoles 5 a las 18 horas. La película, ¿cuánto tiempo tuvo de producción? Este. Es una pregunta difícil, porque viste que los proyectos tienen acumulándose larga data eh, pero básicamente fue en el año 2019, sobre todo, sí. gran parte de la producción, el rodaje, el montaje fue, eh, comenzó por la una convocatoria de la Bienal Arte Joven, que un poco exigía que haya un corte para ese año pero bueno, la película se terminó al año siguiente, en 2020, en el festival de Marseille. Se estrenó en Feat Marseille, tuvo como el estreno en plena pandemia, y en ese festival ganó un premio, que es el premio George de Virga, uh -huh. eh, Así que ahí fue su estreno y después estrenamos acá, en el festival de Manos ¿La película tenía planeado estrenarse este año o tuvo alguna especie de ralentización por la pandemia? No, no seriamente, como la primera tuvo un recorrido por festivales, este, también se pasó en algunas otras salas del país y bueno, y esto es como el estreno comercial que nada se completa después de todo este recorrido. Ya es el último puente con el público directamente. Así es? Sí. sí. Y además de esta sala, perdón, no. esta sala se va a estar estrenando en Córdoba y también va a estar en la semana del cine en Santa, durante el mes de octubre. ¿La película puede definirse como un film de género directamente o tiene otro tipo de eh, catálogo? No sé, para mí no se llevan muy bien las categorías porque podría ser una película de no ficción si se quiere cada vez tiene cosas de ciencia ficción que nosotros pusimos para, no sé, para divertirnos un poco a la hora de contar eh, películas sobre lo real, Hay, es un cine sobre lo real si se quiere pero tiene tejido como una propuesta, qué sé yo, más de de diferentes índoles tiene cierto sentido de extrañamiento al principio y al final de la película ¿tomaron alguna referencia de otro film? sí, la verdad es que sí y no <ríe> creo que tiene como una un, una vuelta muy propia de cómo contarse eh, Tatiana quería que, que la película no, no esté como necesariamente sostenida por un solo relato entonces también hay como una voz colectiva de, de las mujeres y creo que eso es lo que más lleva adelante el relato, así como las, la, la correspondencia que lleva con su tía Vane, que es un amor, eh, y bueno, nos tomamos un poco de referencia de películas de ciencia ficción, por ejemplo como La Niebla, no sé, eh, diferentes cosas que, que a nosotros nos servían también para instalar esta idea de, bueno, la, la mina como lugar eh, oculto para las mujeres, un lugar que, que destruye los cuerpos, el territorio, hay ahí como un halo, que sí, de extrañamiento si se quiere pero también de buscarle cómo, cómo se le puede dar un, un, una, una explosión, saber ¿eh? cómo se puede transformar que entonces sí si es eso, es, es lo, si se quiere, lo del final eh, como, como pasar por arriba de esas, esos lugares tan tormentosos y, y extraños que vivimos Quisieran agradecer a alguien con quien hayan colaborado para hacer la película, ya que tiene muchas, pero muchos diálogos con, y conversaciones con mujeres de la mina. Eh, bueno, sí, a todas ellas, a todos los trabajadores, eh, a la tía Vane, por supuesto. O sea, Bueno, a Tatiana Bueno. <ríe> Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y éxitos en el estreno, entonces. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias a vos.